¿Qué pasa, compitruenos? Hoy vamos a analizar el último tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y te voy a enseñar todo lo que no viste, todo lo que se te pasó. ...y lo que han hecho oficial aparte del tráiler. Así que vamos a darle caña. Empezamos con la pantalla de combate online. Si os fijáis tenemos en fondo el logo de internet... ...por tanto esto no es ningún combate entre NPCs ni nada por el estilo. En este caso se enfrentan Juliana y Florian que dicen que van a ser los nombres de los protagonistas en el juego... Y, bueno, muy españoles, pues no son los nombres, la verdad. Por otro lado, tenemos las tarjetas de personalización, que aquí tampoco parecen muy personalizables, las cosas como son, donde en el fondo tenemos eh, el color de la escuela a la que perteneces. Si eres escuela uva pues tendrás un fondo moradito, y si no, escuela naranja, el fondo pues anaranjado. Y ya está, por aquí nada más que comentar, continuamos con lo que sería la pantalla de elección entre batallas casuales, batallas eh, competitivas y luego tenemos competiciones o equipos de préstamo. Vuelven los equipos de préstamo, que esto es genial para todos los creadores de contenido de, competitivo o para poder eh, utilizar pues, equipos que hayan ganado torneos en el juego tranquilamente solo metiendo un código, esto es bastante bueno. Seguimos, y este sería el escenario donde los combates se van a hacer, antes eran en estadios gigantescos, súper guapos, y ahora tenemos el patio de la escuela, hermanos, o sea, me parece un poco lamentable, esto lo quiero decir, me parece un downgrade brutal respecto a lo que vimos en Espada y Escudo, estamos acostumbrados a algo bastante más épico que el patio de la escuela con cuatro compañeros animando, sinceramente, lo digo desde el corazón. Pero seguimos, nos han presentado un nuevo Pokémon, lo que mmm, sería la forma presente de Coraidon y Miraidon. Se llama Ciclizar y es tipo Dragón. Normal. Dicen que es bastante rápido, por tanto suponemos que va a tener una velocidad alta de base, quiero decir, el Pokémon en sí mismo. Y como veis, eh, esto lo ha tuiteado Riddler Q, es la forma presente de Coraidon, que es la forma Paradox pasada, y Miraidon, que es la forma Paradox futura. Yo no sé por qué nosotros tenemos acceso desde el principio del juego a una forma Paradox como puede ser Coraidon o Miraidon, y no nos dan a este pequeño. Pero la historia nos lo dirá, hermanos, ya lo veremos. Seguimos y vamos con los objetos que se han hecho oficiales, que son brutales. Tenemos un dado trucado que básicamente te permite golpear más veces eh, un movimiento de repetición. No se sabe si son más de, 8, más de 5 o simplemente que se aproxime más a 4 o 5 veces. Todavía no está confirmado, pero mmm, bueno, por lo que dice el texto parece ser que van a ser incluso más de 5. Esto mmm, no sabemos nada más, hermanos. Seguimos, tenemos la hierba copia, que esta permite copiar busteos busteos de estadística del rival, ¿vale? El rival puede hacer, por ejemplo, danza espada y tú copiarías esas características eh, una vez, porque es un objeto consumible, ¿de acuerdo? Luego, otro objeto que se ha oficializado en la página web. Esto no lo han metido en el trailer y no entiendo por qué, porque a mí me parece el mejor objeto que se ha hecho oficial. Es la capa furtiva, una capa que te oculta y te protege de efectos secundarios de movimientos. Aquí te ponen el ejemplo de hacer fake out, sorpresa, y que no flincheas. Hermanos, esto es brutal para evitar eh, cambios de estado como quemaduras, eh, congelaciones, parálisis, todo esto. También para evitar dropeos de stats, por ejemplo, Terra Temblor no te bajaría nunca la velocidad, cositas como esas. Y también para evitar flincheos, Fake Out, sorpresa, es el ataque casi más utilizado en competitivo y puede que ahora con un gran Pokémon, con una gran destreza, puedas utilizar este objeto y evitar esos Fake outs y ganar la partida, hermanos. Esto va a revolucionar el competitivo. Vamos ahora con los movimientos que son increíbles también. Tenemos Autotomía, que es un movimiento parece ser de eh, ciclizar, ¿vale? No sabemos si lo hereda también Coraidon y Miraidon o si lo pueden aprender otros Pokémon, nada de eso se ha confirmado, pero lo que hace es crear un sustituto que, ojo, te quita la mitad de la vida, como podéis ver en esta imagen, ¿de acuerdo? La maldita mitad de la vida, mucho peor que un sustituto normal, pero tiene la ventaja de que es un, también un relevo, te saca del campo y mete a otro Pokémon. Así que, bueno, como tienes dos ventajas, pues la penalización por vida es aún mayor. Y si es muy rápido el Pokémon, es muy probable que en ese mismo turno te puedan deshacer el sustituto, aunque tendría que tener en cuenta las debilidades del Pokémon que entra, no las del que sale. Por tanto, bueno, eh, si es muy rápido te puede servir bastante y si eres muy lento, corres el riesgo de que te quiten más de la mitad de la vida y no puedas hacer el movimiento. Interesante, yo creo que en el competitivo se va a probar al 100%, ya os lo digo, se va a testear a ver si es útil no es útil y veremos si lo llevan Coraidon o Miraidon, ¿de acuerdo? Porque este Pokémon tampoco es que parezca muy poderoso. Seguimos, eh, tenemos aquí eh, la Tera Explosión, otro movimiento nuevo que es interesante porque cambia de tipo con la Tera Cristalización y no solo eso, en este caso vemos un un Tiranitar fantasma que va a hacer una Tera Explosión de tipo fantasma, pero eh, además va a pegar con el stat que tenga más alto. Ya sabéis que Tiranitar se puede usar tanto físico como especial, porque tiene unas bases también muy altas de ataque especial. Y eh, esa Tera Explosión pegará por ataque físico o por ataque especial según cuál sea la que lleve más alta ese Pokémon en concreto. Esto es brutal, sinceramente. Eh, pero tiene también otra ventaja, que es que pega por dos siempre, porque al ser por stat... Y al ser eh, teracristalizado, que el stab se aumenta, es un ataque que siempre pega por dos. Hermanos, es una brutalidad las cosas como son. Si no teracristalizas, creo que el movimiento es tipo normal, ¿de acuerdo? Sin ningún... Aunque seas tera tipo fantasma, si tú no has teracristalizado, no vas a pegar por fantasma, vas a pegar por normal, que también tiene pues esa desventaja, ¿no? Si lo llevas en muchos Pokémon, eh, no van a poder hacer ese ataque con un stab o con un tipo concreto, ¿vale? Eso tiene su cosita. Y por último, comentar que eh, la teracristalización de tipo fantasma está basada en Ghost, el fantasma de Pueblo Lavanda, de aquellos juegos míticos históricos de rojo y azul, pues hermanos, es una pasada, ¿eh? parece que se la han sacado aquí porque queda increíble las cosas como son. Y por último, ahora sí, recordaros que eh, Pokémon ha confirmado que teracristalizar... Eh, Pilla al oponente por sorpresa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a ver nada de qué teratipo tiene un Pokémon. Por tanto, tú puedes hacer exactamente esto que se está viendo en el vídeo, de convertir a Trianitar en tipo fantasma puro y se acabó, hermanos. El terac la teracristalización te cambia por completo el tipo siempre. Entonces vas a mm, sorprender al 100%. Esto es una locura para lo que son los combates eh, de una sola ronda, los best of one. de acuerdo. Cuando es solo a un combate... Una teraquistalización clave te puede dar el combate, compañeros, y esto es espectacular. Y nada más, compañeros, hasta aquí el vídeo. Espero que hayamos visto algo que no os hayáis fijado, que os haya gustado el vídeo, por supuesto. Dejad un super like de compiturón. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!